Les presentamos a continuación una entrevista con el grupo de rock Terrorismo Tropical formado por egresados de nuestra alma mater ¿Nos acompañan? ¿Qué tal Multiverso Was? Este, gracias por la invitación. Yo soy Pedro Barrón y soy guitarrista de la banda Zacatecana de rock Terrorismo Tropical. Um, tenemos ya 18 años tocando y estamos eh, promoviendo nuestro nuevo disco. Escúchenlo. Eh, ¿Qué tal Multiverso Was? Mi nombre es Leonardo Moreno y soy el bajista de Terrorismo Tropical. Eh, actualmente somos cuatro integrantes en la banda dos no nos pudieron acompañar porque tienen labores de maestros, un saludo a José Luis Vázquez, que es nuestro baterista y a Fernando Jara que es nuestro guitarrista y nuestro vocalista, nuestra botarga en escenario la banda se formó hace 18 años y tenemos una, una, una fusión de sonidos este enorme, la gente siempre nos pregunta qué tocamos, ¿no? pero no sabemos decirles a ciencia cierta qué tocamos, porque tenemos elementos de blues con una base de surf, pero también le, le metemos este elementos de rock, de rock mexicanos cumbia, en fin. Es una cantidad de, de colores que tiene nuestra música y de la cual... Ha sido una influencia por parte de cada uno de, de los integrantes Porque cada uno de nosotros somos muy diferentes en los gustos musicales Tenemos diferentes gustos en las películas Y totalmente ha sido una, una mezcolanza, una capirotada ¿no? Pero sobre todo lo que yo creo que eh, tiene de, de elemento en común Es la alegría en las canciones y un poco de misticismo ¿Y El nuevo disco se llama Diablero el primer tema es el homónimo del disco Hicimos el fit con mi hermana Samantha Barrón Gracias, hola Samantha <ríe> Y este el, esa, esa canción Ese tema está inspirado En el libro de las enseñanzas de Don Juan Que es una novela Un poquito así de Con el misticismo como, como mencionábamos Y um, Tiene muchos elementos musicales Mexicanos Inclusive lleva una jarana, el maestro Ray de Veracruz, este, un jaranero de Veracruz muy importante. él participó Raimundo Pavón él participó con nosotros en, en ese tema también, al, en conjunto con mi hermana. Y el otro tema que tenemos es uno que se llama Les Nelguetes, que es una cumbia rebajada. Quisimos también darle ese retrato de lo mexicano, porque a pesar de que viene de Colombia y todo eso supuestamente, um, es algo que se escucha mucho en Monterrey. Nosotros por ahí escuchamos en un documental que el que inventó la cumbia rebajada fue un zacatecano, entonces dijimos pues vamos a hacer una cumbia rebajada, también en, en honor a este personaje que, que se le ocurrió lo de la cumbia rebajada, valga la redundancia. Sí, bueno, yo en mi experiencia personal, pues lo veo más como un pase a porque las oportunidades ahí están pero tienes que ser muy constante y tienes que darlo todo, o sea, si tú te quieres dedicar a esto, tienes que olvidarte de tus otras actividades, nosotros no lo podemos hacer porque tenemos nuestras actividades principales nuestro trabajo, nuestras obligaciones y pues bueno este, las bandas independientes que no se desanimen porque si hay muchas oportunidades, hay muchas maneras de, sobre, de sobresalir pero también este, hay que tener en cuenta que tienes que sacrificar ciertas cosas. En mi caso yo lo veo más como diversión. No, pues invitamos a todo, a todo el público en general a que escuchen nuestro nuevo disco, lo pueden encontrar en todas las plataformas de música y que nos sigan en nuestras redes sociales Terrorismo Tropical SAC en Facebook y este, en YouTube, que ya también tenemos nuestro canal de Terrorismo Tropical. Que nos sigan, escuchen nuestras canciones Vayan a nuestros conciertos Pues eso sería todo, muchas gracias por la entrevista Nosotros somos Terrorismo Tropical Bye